¿Qué se robaron aquí? Robaron wiki, equipo de música, computadora, saco de arroz, eh, dinero en efectivo, hicieron totalmente un desastre. ¿Cómo, ¿Cómo cuándo suman eso? Eh, más o menos un presupuesto de 450 mil pesos, 404 y pico, casi 500 mil pesos. Casi 50 mil. Ustedes no tienen precisada la hora que hicieron ese, cometieron ese hecho.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 El fui yo el afectado y mañana también puede ser cualquier otro. O sea, los municipios están por enfrentar a esos delincuentes. estamos tienen en sus obras según la versión? Claro, sí.